Buenas, analicemos, han venido mis primos de Cáceres. En esta oración es clave entender la oración, entender qué significa ese de Cáceres, porque en función de cómo lo entendamos hay que analizarlo sintácticamente de una manera o de otra. Han venido mis primos de Cáceres. Son primos cacereños, viven en Cáceres, están en Cáceres, nacieron en Cáceres, es decir, son cacereños. O, oh, mis primos han ido de vacaciones a Cáceres, no son de Cáceres, sino que han ido de vacaciones a Cáceres, han estado una semana allí y han regresado de esas vacaciones. En primer lugar, vamos a analizarla como si fueran cacereños. Es una oración simple donde el sujeto entero sería mis primos de Cáceres. ¿Quiénes han venido? Mis primos de Cáceres, porque son cacereños. Grupo nominal, sujeto. Al ser grupo nominal, el núcleo tiene que ser un nombre que es primos, mis es el modificador, el determinante que modifica a primos, y entonces, ¿qué es de Cáceres? De Cáceres es un grupo preposicional complemento del nombre. ¿De qué nombre? De primos. De Cáceres se refiere a primos, tiene relación con primos, primos cacereños. Tal y como lo estamos analizando ahora, no quiere decir que hayan venido de Cáceres. No, porque entonces no sería un complemento del nombre, sería un complemento del verbo. Después lo veremos. Para acabar con este análisis, si hemos dicho que de Cáceres es un grupo preposicional, tendrá que tener siempre, todos los grupos preposicionales tienen núcleo, la preposición, y término. En este caso, grupo nominal término, porque Cáceres es un nombre. De Cáceres sería complemento del nombre, complemento de primos. Y solo nos queda por analizar el predicado. Grupo verbal, predicado verbal, han venido. Al ser grupo verbal, el núcleo es todo el verbo. Es han venido. Analicémosla de la otra manera. Interpretando que mis primos han ido de vacaciones a Cáceres. En ese caso, seguiría siendo una oración simple, pero fijaos, el sujeto solo mis primos, ya no es mis primos de Cáceres, porque ya no son cacereños. Mis primos de Cáceres no acompaña a primos, sino que es un complemento que está modificando al verbo, paso a paso. Hemos dicho que en esta oración mis primos vienen de un lugar, no son cacereños, sino que vienen de Cáceres. Por lo tanto, el grupo nominal sujeto será mis primos, donde mis será un determinante que modifica al núcleo, a primos. Y tanto han venido como de Cáceres será el grupo verbal predicado verbal. Han venido es el verbo, es el núcleo del predicado. Y de Cáceres, que también, como veis ahí, es predicado, será un complemento circunstancial de lugar de dónde han venido... De Cáceres está complementando al verbo, al verbo venir. Le preguntamos al verbo, ¿de dónde han venido? Han venido de Cáceres. Grupo preposicional, complemento circunstancial de lugar. Como en cualquier grupo preposicional, buscamos el núcleo, que es la preposición, de y el grupo nominal, término Cáceres. ¿Habéis visto la diferencia entre interpretar la oración como que son cacereños o que vienen de una ciudad? Si son cacereños, complementa a primos. Por lo tanto, complemento del nombre. Pero si vienen de esa ciudad, de ese lugar, complementa al verbo. Es un complemento del verbo, un complemento circunstancial del lugar. Gracias. Agur.